Nosotros no hicimos la reforma en la universidad. Nosotros hicimos la revolución en la universidad. Y eso es lo que nos diferenció de todas las otras universidades. Conquistamos el poder universitario. Cuando triunfa el gobierno popular, cuando Allende asume, se produjo la conjunción entre lo que era el ideario de la reforma con lo que era el ideario que en este minuto teníamos en el país. En las generaciones actuales, eh, muchos que fuimos dirigentes estudiantiles, en realidad entramos como por, luchando por la educación gratuita, por el fin de los estatutos orgánicos de la dictadura, entonces como otro enfoque muy diferente a, al que les tocó evidentemente a ustedes, como como militantes y como jóvenes. ¿Cómo llegaste a la política y a ser dirigente estudiantil? Ingreso a la Universidad eh, Técnica del Estado, pero ingresé en Copiapó a estudiar metalurgia extractiva. Y esto estamos hablando del de año 66. Mm. ¿Y por qué te lo planteo? Eh, y, ese la, y ese año. Allá en Copiapó había un desfase con respecto a la maduración política que había acá en la capital. Es decir, el proceso iba avanzando también con incorporación de muchos jóvenes a la, a, a la lucha, digamos, por la transformación social, pero con retraso. Y cuando llegamos allá, hay un grupo que quería constituir orgánicamente a la izquierda universitaria de, de, de Copiapó. Entonces dicen a, lo, a, lo, a los mechones, que allá se les llama carruchos, uh -huh. le dicen, en hey, carrunchos, ¿quiénes son de izquierda? Pónganse acá. Entonces los que éramos de izquierda nos fuimos caminando a ese lugar donde decían. Después me ubicaron en, en la posición de continuar siendo dirigente y fui presidente de, la, de, de mi especialidad de metalurgia extractiva y después de eso llegué a ser presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad en Copiapó. Después de eso me vine a Santiago, estamos ya en el año 70, y acá en Santiago Ingreso a la Escuela de Ingenieros eh, Industriales, que es lo, la Ingeniería Civil, digamos, ¿no? y en esa la continuidad que había después de ser Ingeniero de Ejecución, te continuabas tres años más y eras Ingeniero, ingeniero Industrial, Ingeniero Civil Industrial. Bien. Y allí, en esa escuela, eh, fui también presidente, de, presidente de, la, de esa escuela, y después de ser presidente de esa escuela, llegué a ser presidente de la federación electo a final del año 72 las listas que existieron en un momento determinado para la federación se retiraron y quedamos solos quedó solamente la lista de la, la, lista de la UP significaba de que teníamos para legitimarnos que sacar la mitad más uno digamos, lo cual era terriblemente difícil, porque cuando no hay competencia el asunto decae por lo tanto se nos transformó en un problema muy complejo pero aparte de eso, estaba el punto en que, y de manera principal, a nosotros nos importaba la relación con la juventud democrática cristiana, el hecho de que no participasen significaba seguir un modelo que ya habían utilizado en la Universidad de Chile, en donde el movimiento estudiantil en la práctica se había quebrado. Y a nosotros nos importaba mantener el movimiento estudiantil unido. Por lo tanto, partimos con el estigma de que, primero, tuvimos la necesidad de sacar esa mayoría, y segundo, ser capaces de componer políticamente la situación a objeto de no ser solamente representantes de, oye, es la, federación de, es la federación de la izquierda. Por fortuna, bueno, ganamos con el margen debido, digamos, pero después nosotros en la administración, ya en la orgánica nuestra, teníamos los denominados directorios nacionales y en esos directorios nacionales llegaban todas las federaciones que teníamos a lo largo del país y en ese instrumento siguieron participando no solamente de cristianos sino que también hasta, hasta personas de derecha, hasta estudiantes de derecha es decir, logramos que el movimiento estudiantil en la UT no se quebrara mm. en un momento determinado corrimos ese riesgo cuando principalmente la JCC digamos, se resta de la elección, ¿Ya? pero después continuaron participando en directorio, por lo cual se legitimaba el carácter nacional y unitario del movimiento. Había, en cada, en cada sede existían las locales, que eran las que daban cuenta de todo lo, que era el, todo lo que era el quehacer propio, pero habían directrices nacionales, como por ejemplo en ese minuto, nosotros estábamos enfrentados a todo el proceso de reforma. Tuvimos el congreso de la reforma, estaban... ¿Cuáles eran los planteamientos que los estudiantes enarbolábamos en los, organismos, en los organismos colegiados nacionales? Eran fruto de lo que surgía de esos directorios y allí el rol que cumplía la Federación Nacional. Quisimos ser protagonistas y lo logramos. Ahora, yo por graficarlo, por graficarlo siempre digo porque el proceso de reforma universitaria, y era un tiempo que estaba preñado de cambio. Por un lado, yo siempre digo, tenemos vertientes formativas de los hippies, ¿no es cierto? En todo lo que era la guerra de, contra la guerra de Vietnam y el reclamo de un, de un mundo diferente, plasmado en la flor y, y en el abrazo, digamos, y los brazos abiertos. Estaba la Revolución Cubana. La Revolución Cubana que también vino a significar un, un remesón extraordinario. Y nosotros fuimos fruto de todo eso. Era un mundo que estaba cambiando. Estaba, estaban los países socialistas, que significaban un contrapeso a un accionar eh, del imperio, digamos, eh, desatado y que hiciese lo que quisiese. No podía. Por otro lado, la fuerza, dentro de los países capitalistas, en Europa, por ejemplo, la potencia que tenía el movimiento obrero y, los, y, y, y partidos eh, partidos obreros era enorme es decir si, la, la posibilidad del cambio estaba allí estaba allí y nosotros representábamos todo eso y cuando analizamos la universidad antidemocrática nos dimos cuenta que teníamos también una sociedad terriblemente antidemocrática y, e incluso en un momento determinado discutimos vale la pena Pelear por la transformación de la universidad cuando sabemos que en definitiva es una expresión de superestructura de esta, de esta sociedad así injusta. ¿Iremos a ser capaces de llevar adelante nuestro ideario transformando solo la universidad? Y dijimos que no, efectivamente necesitábamos también el cambio en la sociedad, pero que la universidad era nuestra responsabilidad. Y la responsabilidad, uno, que teníamos en tanto. Eh, en tanto fuerzas que enarbolábamos la necesidad del cambio global, era la transformación de la universidad y eso era el proceso de reforma y se vivió en todas las universidades prácticamente del país, la universidad católica, famosa con su el mercurio miente, etc. el mercurio miente. es decir en todos lados estaba esta agitación, esta, este, este imperativo del cambio ¿y qué ocurrió? ocurrió que nosotros fuimos capaces de llevar adelante ese proceso profundo de reforma universitaria que provocadoramente yo digo, nosotros hicimos la revolución en la universidad. Nosotros no hicimos la reforma en la universidad. Nosotros hicimos la revolución en la universidad. Y eso es lo que nos diferenció de todas las otras universidades. Porque nosotros conquistamos el poder universitario. Las ideas reformistas conquistaron el poder en la universidad plasmado en la rectoría de Kirber, en la elección del rector Kirber, pero en disponer también de un consejo superior y tener... Eh, y, es decir, todos los elementos principales del, del poder estuvo, estuvo integrado por fuerzas de la reforma, por fuerzas del cambio. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió que el ideario que nosotros teníamos no era posible plasmarlo en la sociedad que teníamos. Nosotros queríamos democratizar la universidad desde el punto de vista de la generación de las autoridades, pero también queríamos democratizar la universidad con relación a la composición social de ella. Cuando triunfa el gobierno popular, cuando Allende asume, se produjo la conjunción entre lo que era el ideario de la reforma con lo que era el ideario que en este minuto teníamos en el país. Y eso nos posibilitó ir... Desde el 68 al 73, nosotros crecimos de 12.000 a, a, a 36.000 estudiantes. ¿Cómo se hizo esa maravilla? Primero tenía, era un problema, había recursos. Pero también era necesario audacia y había que tener una intencionalidad. Y la intencionalidad era este concepto de democratiz democratizador, pero al mismo tiempo un concepto de justicia. Porque se abrió por primera vez la universidad a los trabajadores estuvo el convenio CUTURUTE, a través del cual de manera orgánica, con las federaciones, confederaciones, qué sé yo, cuadros de, de trabajadores entran a estudiar en la universidad, con todo lo que se sabe de, de rico que eso fue. Y los estudiantes, por nuestro lado, que habíamos partido masificando nuestros trabajos voluntarios desde, desde antes del gobierno popular, desde antes del gobierno popular, en las condiciones del gobierno popular, hubo un año y eso le tocó a Alberto, si no me equivoco a Alberto, Alberto le, le corresponde oye, mo, la movilización hacerse cargo de la movilización de mil muchachos y muchachas a todas partes del país mm. o lo que nosotros hicimos también, de, de ir transformando el carácter de ese, de, ese, de ese trabajo voluntario, junto con los elementos sociales de construcción de caminos, alfabetización, cumplíamos alfabetización en ese tiempo, alfabetización, construcción de sedes sociales, trabajo con, trabajo con la comunidad, etcétera. Ah, sí. Junto con todo eso, nosotros también incorporamos el trabajo productivo. Sí, Tuvimos sí. las brigadas de la producción. Eso te quería preguntar, porque las tareas del movimiento estudiantil también, en un momento, también fue defender el gobierno popular. O sea, como que los trabajos voluntarios, eh, en, en algún momento, bueno, ya con toda la ofensiva empresarial de la derecha, la CIA. Y el imperialismo fue defender justamente la, la, la distribución de alimentos, eh, como quién, no en, en todo eso, sí. en todo eso nosotros estuvimos, en todo eso estuvimos. Cuando estaban las paralizaciones de los, de, los, de los camioneros y había que estar en la distribución de, del alimento, nosotros estábamos allí descargando los vagones de ferrocarril, llevándoles a los lugares de acopio, etcétera. Pero al mismo tiempo se llevaba en adelante lo que se denominó la batalla de la producción porque se entendía de que el punto en donde nos querían eh, eh, quebrar el, eh, el gobierno era en la producción y se llamó la batalla de la producción y nosotros participamos en esa batalla de la producción y tuvimos frigadas que fueron a trabajar a las minas entonces nosotros íbamos a los minerales estábamos en el salitre, en el, bueno, el cobre evidentemente en el hierro, en el salitre, en el carbón estábamos en todo eso y después dimos un paso todavía de mayor audacia cuando yo todavía estaba en la, en la escuela de ingenieros industriales eh, antes de la federación fíjate que nosotros hicimos que un semestre completo es decir en discusión con nuestro con nuestro con nuestro consejo no es cierto porque cada escuela tenía tenía su consejo directivo en discusión con el consejo directivo vimos la necesidad de hacer pisar tierra a los ingenieros que estábamos formando. Nosotros planteamos se han nacionalizado las principales riquezas básicas. Eso es un paso gigantesco. ¿En qué tanto ese paso gigantesco que nos significaba tener que hacernos cargo de elementos tecnológicos que nunca antes no. habíamos, habíamos podido acceder? Porque parte, digamos, de la estrategia de las empresas eh, internacionales es que los nativos pueden llegar hasta un determinado nivel y sí. no para allá porque si traspasan este nivel significa de que están en condiciones teóricas de hacerse cargo de la producción la de en la de cambio si le, ponen ese, sí. si le ponen ese techo resulta de que dificultan el proceso y nosotros habíamos roto eso y la responsabilidad de la gestión de todos esos minerales ahora era nuestra y nosotros planteamos en qué tanto eso significa debe cambiar también la formación de, nuestro, de nuestros mm. profesionales de primer nivel. Mm. En qué tanto y resulta que la respuesta no la teníamos y la respuesta solamente la podíamos lograr y descubrir estando inserto en el propio proceso productivo de esas grandes corporaciones, de esas grandes corporaciones. era una universidad que cuando dijo, tenemos que ser una universidad vinculada profundamente a lo que son los intereses de nuestro país, sí. por la independencia de nuestro país, porque la riqueza de nuestro país puedan llegar a, y, y ser fuente de bienestar para todos. Yo creo que muchos dirigentes estudiantiles recuperamos básicamente o intentamos eh, re recuperar algo de, yo creo, como el ejemplo en realidad que la generación de usted nos no, no, no deja. O sea, yo al menos siempre que estuve en Lusach como que para mí, bueno, tanto usted o si él, como, no sé, don Emilio Daroch, siempre fueron como referentes de de cómo teníamos que pensar también el proyecto universitario. O sea, el mismo Enrique kirber independiente de la posición política que uno tuviera, no sé, más de izquierda, menos de izquierda, estar, bueno, en la universidad heredera de la Universidad Técnica del Estado, yo creo que a las generaciones actuales nos tocó finalmente enfrentar justamente la institucionalidad de la, de la dictadura, o sea, que la educación ya no sea un derecho, eh, universidades totalmente institucionalizadas con la con la legalidad de la dictadura eh, antidemocrática, eh, universidades al servicio del mercado entonces, bueno, y con trabajos voluntarios que en realidad no, nosotros también eh, intentábamos, como, que me da un poco, no sé si, no es como pena, pero como, como nosotros como dirigentes intentábamos recuperar algo de la grandeza de la, la dirigencia estudiantil y del proyecto popular que ustedes hicieron, como intentar como eh, renovarlo, re re <tose> eh, pero en un contexto igual evidentemente mucho más despolitizado, que eh, mucho más desorganizado, y con una mentalidad que en la actualidad igual a la juventud la atraviesa, que es esta mentalidad consumista y que en realidad bueno, está en toda la sociedad chilena. Respecto al, al movimiento estudiantil actual lo, lo que pasa es que Igual hay, hay, hay como un ciclo que, que a mi entender eh, Es un ciclo como de reactivación del movimiento estudiantil Que parte con la, con los pingüinos en 2006 De hecho bueno yo fui también parte de esa generación pingüina Yo era secundario Y, y ahí parte en realidad una crítica contra la educación de mercado Y, que, y, y, y contra la institucionalidad dictatorial entonces, como toda esa generación que participó tanto en la Revolución Pingüina como posteriormente en el 2011, eh, nos vimos muy como atravesados también por esa experiencia de, de crítica a la educación de mercado y lo, lo, lo que representaban nuestras distintas instituciones. Siempre estuvo en realidad en la perspectiva de, eh, eh, la experiencia histórica de los 60 en cuanto al, al, al, al rol que tenía que jugar el movimiento estudiantil en la recomposición también eh, de, la, de la discusión política las federaciones actuales y, y, y las dirigencias estudiantiles actuales tuvieron ese, eh, ese desafío como primero eh, tratar de que sus trabajos voluntarios tuvieran un sentido más político y no asistencialista que era como la crítica que siempre se le hacía a los trabajos voluntarios en los años recientes o que también eran finalmente como correas de transmisión de, de partidos políticos Finalmente era como, como las federaciones, en este nuevo contexto de neoliberalismo, nos poníamos al servicio de recomponer el tejido social de las federaciones estudiantiles con las organizaciones territoriales de trabajadores y en distintos sectores del país. Nosotros cuando, cuando hacíamos los trabajos voluntarios, eh, normalmente teníamos primero una recolección de elementos, alimentos no perecibles, etcétera, que iban a servir para el trabajo voluntario. ¿Y esto por qué? A pesar de que había financiamiento desde los años del gobierno popular, eh, nosotros como federación teníamos un financiamiento asegurado por parte de, de la universidad, eh, había financiamiento específico también por parte de la propia Oficina Nacional de Trabajo Voluntario, del gobierno, pero el trabajo voluntario empezaba buscando acopio de alimentos no perecibles. Porque cada persona que nosotros íbamos a su domicilio, golpeábamos, explicábamos lo que íbamos a hacer, era ya el inicio de una acción político-social. El segundo elemento es que nosotros siempre recalcábamos a los voluntarios de que realmente los más beneficiados con la acción del trabajo voluntario iba a ser el propio voluntario. Más allá de que se construyeran caminos, que quedaran escuelas, todo lo, lo más importante, lo, lo más relevante en definitiva, iba a ser lo que iba a estar ocurriendo con ellos mismos al tomar contacto con la, con la sociedad. Y el tercer elemento está asociado con esto último, de que siempre se señalaba de que el trabajo voluntario bien ejecutado no es cuando van los voluntarios y hacen una obra, sino cuando van esos voluntarios, establecen el vínculo con la comunidad y voluntarios y comunidad dan lugar a la obra que, que, que se había considerado. Cuando evolucionan en el caso nuestro, a mí me correspondió, por ejemplo, ir a Chuquicamata a la organización del primer trabajo voluntario productivo que nosotros íbamos a hacer allá. ¿Y qué cosa fue lo que me correspondió? Entrevistarme con distintas partes de la planta, en las distintas áreas, el, el área química, el área metalúrgica, el área chancado, en distintas áreas de allá, para explicar que estábamos en condiciones de mover estudiantes de la especialidad que ellos quisieran y del nivel que quisieran que se requiriera, ¿no? y de esa manera fuimos conformando una lista. No me recuerdo exactamente a cuántos, a cuántos jóvenes eh, estudiantes pidieron, pero lo que sí me recuerdo es lo siguiente, que hubo algunos departamentos productivos que no pidieron estudiantes porque dijeron no, no, no, no, no, no esto es demasiado delicado, eh, no, van a ir a, no, no, no podemos hacernos cargo de ellos y que después que empiezan a desarrollar su trabajo productivo lo, los muchachos que habían que estaban participando, hombres, mujeres, empezaron las comunicaciones, el, el contacto por parte de esos departamentos pidiéndonos si podíamos enviarles también a ellos eh, eh, estudiantes de, de tal nivel, de tal especialidad y cuestiones para enfrentar problemas que ellos tenían en su proceso productivo. No estábamos en condiciones de responder positivamente pero esto habla de el valor que tuvo efectivamente la participación de esos muchachos. En definitiva, el enriquecimiento que, que lográbamos eh, eh, de parte de todos quienes participábamos era, por sobre todo, el eh, conocer de nuestro pueblo, de sus valores, de, de, de, de, de estos elementos culturales tan, tan que de pronto aparecen tan curiosos eh, y que hay que atenderlos porque porque porque sí porque forma parte del respeto de cu cuando tú llegas a una determinada comunidad. Bueno Javier un gusto un gusto de haber compartido sí, un gusto, este, este, este, este diálogo este este intercambio contigo así que un gran placer.